Carlos Muñoz, actor colombiano. Carlos Muñoz Sánchez, Fuente Nacional, Santander, 3 de enero de 1934, Bogotá, 11 de enero de 2016. Fue un actor colombiano de cine, teatro y televisión. Destacado por los medios en Colombia como el actor del siglo XX. Vida. Sus primeros pasos los dio en la Radio Nacional en el Grupo de Escénico Infantil. De ahí saltó al grupo de mayores de la Radio Nacional, dado de su padre, José Antonio Muñoz participando en las radionovelas de la época. En 1954, cuando llegó la televisión a Colombia, fue de los primeros en aparecer en escena. En 1957 viajó a Guatemala para actuar en el canal TGW como actor. Hizo representaciones artísticas en el Festival Cultural de Antigua Guatemala. Seis meses después se trasladó a México, donde estuvo tres años actuando en teatro y televisión. En 1960 regresó a Colombia y se vinculó a la televisión por alrededor de cinco décadas en múltiples papeles actorales de las novelas colombianas. Representó a los actores colombianos en varios festivales cinematográficos. En 1994 fue cero de los artistas de, en calidad del senador de la República en el debate en el Congreso sobre leyes de seguridad social y reestructuración de la televisión Posteriormente fue miembro de la Comisión Nacional de Televisión entre 1995 y 1999. Sus últimos trabajos en la televisión colombiana fueron como actor en series de televisión Donde Carajos está Humaña y Casa de Reinas como asesor y voz institucional del Canal 1 hasta el año 2015. Causa de su muerte Tras rigurosos exámenes de Muñoz fue intervenido quirúrgicamente por una hernia y a tal que le afectó los pulmones y el estómago, sin embargo el procedimiento se complicó en su hospitalización una batería afectó uno de los pulmones, el artista debió permanecer bajo pronóstico reservado durante algunos días, falleció tras complicaciones el 11 de enero de 2016.